Hola, buenas, yo soy Quedaro Gómez Cayolas, realizador audiovisual, ex estudiante de CESUR Murcia Audiovisual, resido en Orihuela, Alicante. Ahora agradecer a CESUR por abrirme esta ventana, para poder promocionar un poco por todas las aventuras que pude vivir allí, todos los amigos que conocí, todo el material que pude tratar y pude manejar. He vivido un montón de momentos muy bonitos, de proyectos muy interesantes que me han dado muchas veces con muchas oportunidades audiovisuales muy importante dentro de Murcia hablar sobre las prácticas, CESUR consiguió eh, unas prácticas de lujo en una productora audiovisual que se llama más que la NSL aquí en Murcia, cortometraje, producción audiovisual como puede ser un videoclip para maral el Estopa el despertar y también gracias a, a ellos pues pude colaborar con la empresa Do Post Production que lleva pues todo lo que era postproducción de títulos como La casa de papel, Sky Rojo, La Veneno la verdad la etapa post, digamos, después de estudios, que la verdad es que. Está siendo increíble gracias a ellos porque me convirtieron en, en un gran profesional de que soy ahora. Tenemos un proyecto en mente que se llama A la luz de mis sombras y que podéis ver el 28 de marzo en plataformas como Vimeo y Youtube. Y en redes sociales. Eh, la red social sería A la luz de mis sombras. Muchísimas gracias por escucharme y daros ese empujoncito para los que estáis terminando. Bueno, gracias.